bilateral entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Luego dijéramos esa posibilidad no está siendo contemplada. Yo quisiera agregar lo siguiente antes de continuar y profundizar un poco sobre algunos elementos centrales de la conducción de este proceso. En primer lugar, este no es un proceso que comienza hoy. Este, comien este proceso comenzó mucho antes y durante la fase exploratoria se combinó por parte ...de los plenipotenciarios de las FARC-EP una agenda que es la que debe regir el proceso de aquí en adelante. Yo quiero señalar con toda claridad que los temas que han aflorado en el día de hoy... ...no pertenecen a esa agenda ni serán discutidos por los delegados del gobierno colombiano. En primer lugar, no vamos a discutir la llamada doctrina militar... Nosotros, como colombianos, entendemos que el Ejército de Colombia, sus fuerzas armadas, su policía, están cumpliendo deberes constitucionales y lo están haciendo con el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos. Tenemos unas fuerzas armadas que se han modernizado, que respetan los derechos humanos, que pese a acontecimientos aislados están trabajando en muy difíciles circunstancias cumpliendo estrictamente los estándares nacionales e internacionales en esa materia. Ese tema no va a ser discutido en esta fase. Ese tema no corresponde a la agenda, que es la única guía de este proceso. De igual modo, el modelo económico no es un tema que esté en discusión en esta mesa, ni la inversión extranjera. Yo quiero insistir en que aquí de lo que se trata es... ...de agotar una agenda de aquellos elementos que están ligados a la finalización del conflicto... ...y exclusivamente esos elementos. Las ideas políticas que quiera ventilar las FARC a ellos les corresponden... ...pero una vez finalizado este conflicto deben hacerlo sin armas. Lo que queremos aquí es unas reglas de juego para la expresión democrática... ...de las distintas concepciones políticas. Nosotros en esta mesa no vamos a entrar, y lo dije claramente en mi intervención... ...en una especie de ejercicio de catequización de quién convence a quién. Eso no es lo que está aquí en discusión. No está en discusión la propiedad privada, el modelo económico. Las FARC tienen derecho a tener sus ideas y a exponerlas sin armas. Aquí lo que queremos es terminar un conflicto. Y además, queremos insistir también en un elemento central de este proceso. Yo me refería al respeto y a la dignidad. No es de recibo la alusión a nombres de personas, a nombres de ciudadanos colombianos. Aquí no venimos a hacer una discusión sobre personas, venimos a hacer una discusión sobre elementos concretos de la agenda, cinco puntos concretos que deben conducir a la finalización del conflicto. De tal manera que yo quiero insistir ...en el tratamiento digno y respetuoso que exigimos en el transcurso de estas conversaciones. Y además, reitero, la agenda fue producto de un acuerdo suscrito por plenipotenciarios. O sea, es de responsabilidad de las FARC ceñirse a una agenda que fue pactada. El gobierno continuará en su proceso, está en condiciones de hacer valoraciones periódicas... Queremos un proceso eficaz, rápido, fluido, pero también estamos en condiciones, como lo dice el acuerdo, de examinar periódicamente si las conversaciones avanzan. Y en caso de que ello no sea así, el gobierno ha dicho que no es rehén de este proceso. La próxima cuestión va a Marisol Gómez, del periódico El Tiempo. Doctor de la Calle, usted ha, ha, ha comenzado esta intervención planteando varias cosas que Iván Márquez en nombre de las FARC planteó hoy acá. ¿Ustedes sienten en este momento, muy particularmente usted ha mencionado, que las FARC deben ceñirse al, al acuerdo que se hizo en La Habana? ¿Usted siente en este momento que Iván Márquez les está cambiando la agenda? Nosotros nos atenemos a un acuerdo que fue suscrito en La Habana, firmado por plenipotenciarios de las FARC, que por lo tanto comprometen a las FARC. Las ideas políticas de las FARC, aquí no estamos en una discusión como en una especie de plaza pública a ver quién tiene la razón desde el punto de vista político. Aquí vamos a encauzar estas conversaciones exclusivamente a la luz de lo pactado y acordado con las FARC. Ese es el propósito. Nosotros no estamos en plan de convencer a nadie. No me parece que se trate igualmente de un esfuerzo para que nos convenzan de nuestras ideas. Lo esencial es que en Colombia la política no puede hacerse con armas. Y ese es el propósito de estas conversaciones, y ese es nuestro norte, y no nos vamos a desviar de allí. Si las conversaciones, repito, no avanzan, el Gobierno no se sentirá en ningún momento rehén de este proceso. AFP, Eva Rodríguez. Hola, quería saber, eh, ya han fracasado tres procesos de paz, y quería saber en, en qué se basa para que no vaya a fracasar este nosotros creemos que este es un proceso que se desarrolla en condiciones muy distintas al pasado en primer lugar lo mencioné muy tangencialmente y quiero profundizar en esto la, la situación de colombia hoy es totalmente distinta al pasado estos últimos 10 años han implicado una transformación social muy importante las cifras de pobreza han disminuido de manera importante, estamos luchando a través de una agenda social contra el desempleo. Hay una multiplicidad de programas que buscan la equidad social en Colombia. Luego, la discusión, repito, no es esa, pero ese es un elemento que tiene que ser tenido en cuenta para establecer que las condiciones en que entramos a discutir hoy son totalmente distintas. En segundo lugar, a diferencia del pasado, no habrá zonas desmilitarizadas, no habrá despeje. En tercer lugar, no se tratará el tema del cese al fuego, sino en el momento del acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Las operaciones militares y de policía, la justicia, continuarán funcionando normalmente en cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado. Eso no está en discusión. Eso se tratará solo en el punto 3, cuando a él arribemos, en términos de la finalización del conflicto armado interno. En cuarto lugar, hay claramente un liderazgo presidencial. El presidente de la República ha impulsado este proceso, conoce a fondo los temas del orden público, es respetado por los colombianos, por las ramas del poder, es respetado por los militares, por los miembros de la Policía Nacional, es una coyuntura histórica importante. En quinto lugar, repito, no hay cese de operaciones militares, hay una continuidad en el cumplimiento de obligaciones constitucionales. El entorno internacional también es distinto. La lucha armada es un anacronismo. Después de 48 años de conflicto en Colombia no tiene ningún sentido la terminación de este conflicto. Hay una correlación militar también completamente diferente. Hay una fuerza pública moderna, eficaz. Se ha demostrado en mil oportunidades. Luego todo el entorno nacional e internacional... Todas las, eh, las coordenadas del derecho penal nacional e internacional implican que hay unas circunstancias totalmente distintas y eso es lo que hace pensar que hay una ventana de oportunidad y en ese sentido continuaremos buscándola en tanto y en cuanto, lo repito, estas conversaciones avancen por la senda ya pactada por plenipotenciarios de las FARC. Francisco Tulundo eh, Colomundo Radio. Por favor, que se presenta. Buenas tardes, Francisco tolande de Colmundo Radio Colombia, Doctor de la calle. Quiero preguntarle qué tan drástica o flexible, qué tan elástica es la agenda para que eventualmente se pueda aceptar una insinuación de la sociedad colombiana o de sectores de la sociedad que plantean unos mínimos humanitarios para atenuar el impacto del conflicto en la sociedad civil, los atentados a la infraestructura petrolera, petrolera reclutamiento de niños. ¿O simple y llanamente ese es uno de los riesgos, que siga el de sangre del país mientras se negocia en medio del conflicto? La mejor manera de humanizar el conflicto es terminarlo. El gobierno está convencido de eso. Se trata es de no prolongar el conflicto, hay que terminarlo. Y por eso se ha insistido en la necesidad de unas conversaciones rápidas y eficaces. Esa es la mejor respuesta a su pregunta. En el futuro, en la medida en que las condiciones lo permitan, estamos dispuestos en conjunto con los elementos finales para la terminación del conflicto y con la suscripción del acuerdo final, que es en lo que debe terminar la fase 2, a examinar estas circunstancias. Pero la respuesta es, trabajemos rápido, que es la mejor manera de evitar lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Vivian Sequeira, del AP. Buenas tardes, soy Vivian Sequeira, de Associated Press. Doctor de la calle, ustedes regresan hoy mismo a Bogotá simplemente porque hay muchas versiones y pues uh, entre el hermetismo y entendemos las limitaciones, me gustaría saber, ustedes regresan hoy a Bogotá, regresa la FARC hoy mismo a Cuba, ¿dónde está el general Naranjo? Y si me permite, general Mora, uh, no es fácil ver a un hombre que combatió uh, a la guerrilla durante tanto tiempo, me gustaría que usted nos hiciera, por favor, simplemente cómo se sintió. Uh, cuando vio a delegados de la FARC, si usted ya conocía a Iván Márquez Díganos, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, para usted que representa en este momento a Colombia Y, y pues lleva en su corazón el uniforme ¿no? Comienzo con Gracias. el último punto El vocero de la mesa es quien les habla Los miembros de la delegación no van a responder preguntas Luego dijéramos que esa última pregunta está descartada sobre el general Naranjo quiero explicar lo siguiente. El general Naranjo pertenece al grupo de plenipotenciarios de la mesa de negociaciones. No pudo venir en esta ocasión por compromisos internacionales que tiene en este momento, en medio de una agenda agitada. El general Naranjo se incorporará a las conversaciones cuando ello sea necesario y en el momento en que pueda cumplir estos compromisos, pero él está permanentemente informado de lo que está ocurriendo, contamos con su opinión. Él está presente aquí en el sentido virtual de que conoce todas las particularidades de lo que se ha discutido en estos días. Y en cuanto al regreso, nosotros regresamos en el día de mañana a la ciudad de Bogotá. Juan Pablo Barrientos, Teleantología. Buenas tardes. Doctor de la Calle, buenas tardes. Juan Pablo Barrientos, de Teleantioquia Noticias, del canal regional Teleantioquia. Si al finalizar el proceso de paz se le otorga legitimidad política a las FARC, ¿esto implicaría que se cae la parapolítica? ¿Me puede explicar mejor su pregunta? Pues uno, uno de los puntos en la agenda es darle legitimidad, participación política a las FARC. ¿Esto implica que se cae la parapolítica en el país? La farpo, No, la parapolítica. Pero, francamente, me... No entiendo claramente la relación, pero le quiero contestar. Pues hay, hay muchos políticos presos por, por haber participado en la parapolítica, por haber sido parte de grupos paramilitares. Eh, las FARC tendrían legitimidad política, serían aceptados políticamente mientras los otros están en la cárcel. ¿Se caería la parapolítica? No, en este momento nosotros estamos en conversaciones exclusivamente con las FARC. Yo no quiero especular sobre hipótesis como las que usted plantea. Exclusivamente estamos concentrados en... Estas conversaciones con las FARC a través de una agenda que fue pactada, suscrita por plenipotenciarios suyos. Agenda de cinco puntos clarísimos. ¿De dónde provienen esos cinco puntos? De una organización sistemática de lo que creemos que son los instrumentos necesarios para la finalización del conflicto y la suscripción de un acuerdo final en ese sentido. Luego dijéramos que nosotros nos guiamos exclusivamente por esa agenda, ese es el compromiso, lo vamos a hacer y confiamos en lograr un acuerdo alrededor de esos puntos. Si ello no es posible, lo repito nuevamente, no no estaremos atados a este proceso indefinidamente. Eh, yo tenía Reuters en mi lista, pero ahora no veo a la señora. ¿Está aquí? Ahí está. Va, Kirchner. Buenas tardes, soy Ana Valderrama de la agencia Reuters. Eh, ustedes han hablado y lo ha dicho usted en su en su en sus discurso de apertura de la participación de fuerzas de izquierda en los gobiernos. Esto en concreto, en el caso de las FARC, lo que se completaría, lo que se contemplaría dentro de todo este proceso sería en concreto que pudiesen tener una amnistía y cuál sería el nivel exacto de participación en política que podrían tener las FARC como un partido político, si este proceso va eh, de la manera rápida como usted mismo lo ha, lo ha solicitado o lo, lo ha dicho, ¿podrían las FARC estar en las elecciones en el 2014? En primer lugar yo quiero reiterar algo, nosotros hemos pactado, en la agenda, un proceso rápido, eficaz y discreto. Por lo tanto, no queremos generar una especie de negociación a través de la prensa, una negociación por micrófonos. Eso ha sido muy nocivo en el pasado. De tal manera que el marco general de mi respuesta se incluye en esa perspectiva. Nosotros no entraremos en negociaciones por el micrófono y tampoco entraremos en especulaciones. En relación con lo que usted me dice, habría que señalar lo siguiente. El propósito, naturalmente, es la transformación de las FARC en una fuerza política, en un partido político a, a elección de ese grupo. Eso quiere decir que estamos en condiciones de encontrar acuerdos alrededor de los cinco puntos de la agenda para promover esa transformación de las FARC. Una cosa es la organización y su posibilidad de expresión política, y otra, los integrantes de esa organización. Esos integrantes tendrán que encontrar decisiones en materia judicial que se enmarcan en un proceso de justicia transicional, que se enmarcarán en un proceso de justicia transicional, dentro del cual Colombia honrará los compromisos internacionales que tiene sobre la materia. El propósito es buscar una formulación equilibrada dentro de estándares ya conocidos en el mundo sobre justicia transicional para encontrar fórmulas a través de la verdad, la justicia y particularmente la, la no repetición y el respeto a las víctimas, el resarcimiento de las víctimas, el centro de gravedad de la discusión que usted me plantea es la manera como las FARC deben responderle a sus víctimas en un proceso de justicia transicional. Luego allí estarán las Soluciones que individualmente tendrán que afrontar los miembros de esta organización guerrillera, sin perjuicio, repito, de que abramos caminos de participación política para que en Colombia no continúe esa mezcla de armas y política que es absolutamente nociva. Enrique Galinas, del el país de Cali. Eh, doctor de la Calle. Eh, mi nombre es Enrique Salinas para elpaís.com.co de Cali. Eh, mi pregunta sería, ¿qué planes de ubicación territorial conjunto con vivienda ofrece el gobierno a quienes dejen las armas? Y ¿ha pensado el gobierno en algún plan de desarrollo urbanístico y empresarial donde viene habitando la FARC? Muchísimas gracias. Su pregunta es muy oportuna para continuar en este proceso de precisión de las ideas. Yo quiero insistir. Aquí no vamos a entrar en las consabidas y eternas discusiones retóricas sobre el modelo de desarrollo económico, quién convence a quién, qué va a pasar con las realidades urbanas, cuál es el problema de ordenamiento territorial. Esas son discusiones de la agenda de cualquier país democrático. Las FARC, una vez depongan las armas, una vez se firme el acuerdo final que pone terminación al conflicto armado interno, hará política, podrá hacerlo como organización, en función de la respuesta que ya di anteriormente. Pero esa no es la materia de discusión de esta mesa. Tenemos una agenda concreta de cinco puntos que son producto de una visión que compartieron las FARC a través de plenipotenciarios cuando suscribieron ese acuerdo, puntos que están incorporados allí porque son aquellos que dicen relación directa con la terminación del conflicto, el problema agrario, porque allí es donde está el epicentro del conflicto, el problema de la participación política, de las garantías de seguridad para quienes ingresen a la vida política ordinaria, el tema de la reparación de las víctimas, que para nosotros es un elemento insustituible de la agenda. Es allí donde están los canales para la discusión, ...de este proceso cuya fase 2 termina hoy y que es continuación de una fase 1 donde afloraron estos acuerdos ya suscritos. Luego quiero insistir, aquí no estamos hablando ni de inversión extranjera ni de modelo de desarrollo económico. Nada de eso va a ser materia de la discusión en la mesa. Telesur. Señor de la calle, mucho gusto. Adriana Sibori de Telesur. Mi pregunta... Va en cuanto a la ELN. ¿Hay posibilidades de incorporación al diálogo de paz de, esta, de este grupo insurgente? Hablando, ya que usted dijo, elementos para finalizar este conflicto. ¿Hay una posibilidad de esto, señora de la calle? Quienes integran esta mesa en nombre del Gobierno Nacional y por designación del Presidente de la República, tenemos una responsabilidad concretísima que se refleja en una agenda que fue convenida en la fase exploratoria en La Habana. Nosotros no tenemos ninguna competencia eh, expresa ni tácita para pronunciarnos sobre esa hipótesis. Ese no es un tema que corresponda a esta mesa. Fidel Franco, del Caracol Radio. Doctor de la Calle, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hasta dónde está el gobierno colombiano dispuesto a ceder a las pretensiones de las FARC, punto uno?, el punto dos, usted dejó muy bien claro que el tema de Simón Trinidad no está en discusión, pero hay un elemento adicional, la señora Tanja Neymaya, que está en La Habana, Cuba. ¿Qué papel va a jugar ella? Y estas figuras que están retomando las FARC, ¿qué respuestas reciben del gobierno colombiano? Gracias. La primera pregunta, ¿qué estamos dispuestos a ceder? Yo reitero que no vamos a hacer una negociación por los micrófonos. Nosotros vamos a examinar las posiciones de las partes a través de conversaciones directas y nos guiaremos en esas conversaciones por los puntos de la agenda que son los que en nuestra opinión y la de las FARC suscrita en ese acuerdo deben conducir al acuerdo final y a la terminación del conflicto armado. Después tendremos la fase 3 donde vendrán las implementaciones necesarias para que las partes cumplan con sus obligaciones. En segundo lugar, eh, la situación de Tanja es la siguiente. La, el gobierno respeta la composición de los representantes de las FARC en la mesa. Eso no está en discusión. Nosotros respetamos la composición que ellos le han querido dar a sus delegados y representantes, de la misma manera que quienes estamos aquí sentados no estamos sometidos al juicio de las FARC sobre nuestras calificaciones o nuestras condiciones para pertenecer a la misma. La ciudadana por la que usted me pregunta, por ser extranjera, generó algún grado de complejidad adicional en el trámite que es necesario en torno a suspensión de órdenes de captura, el tema de la extracción de las personas que vienen a representar en esta mesa a las FARC. Eso está en proceso de solución. Nosotros estamos buscando solucionar, esas situaciones complejas de carácter jurídico para que esté el 15 de noviembre en La Habana, cosa que ya está decidida. Eh, DPA, la señora que está ahí en el medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raquel Miguel de la Agencia Alemana de Prensa. Me gustaría saber si en el caso de un eventual acuerdo final, la Constitución actual de Colombia sería capaz de acogerlo o si sería necesario o, o se habla de la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, como creo ha dicho en, en algún momento las FARC. La Constitución actual está suficientemente dotada para la suscripción de un acuerdo final para su implementación y para las decisiones de carácter jurídico en torno a la situación de los integrantes de las FARC, particularmente dentro del llamado marco jurídico para la paz, que es una reforma constitucional reciente. En cabeza nuestra está la idea y está expresada en el acuerdo suscrito con esta organización de buscar mecanismos de refrendación, pero en ningún caso estamos pensando en una solución como la que usted plantea. Eh, Pablo Parangua de, de Le Figaro. No, perdón, de, de Le Monde, después Le Figaro. Pablo Parangua, Le Monde. Eh, doctor, usted ha hablado de los compromisos internacionales de Colombia. Entre ellos hay compromisos sobre la justicia. Usted mencionó justamente el trío que piden las víctimas, justicia, verdad y reparación. ¿Usted cree que responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, ¿podrán escapar a la justicia? Nosotros respetaremos, el gobierno de Colombia respetará sus compromisos internacionales en materia de justicia. Las, la solución jurídica que tiene que ser examinada y discutida se regirá por esquemas de justicia transicional. ...hay estándares internacionales y suficiente práctica internacional... ...a partir de distintos conflictos en materia de justicia transicional. La concreción de esta situación la buscaremos en la mesa en forma oportuna y en todo caso hace parte de la agenda y es una circunstancia necesaria para la suscripción del acuerdo final. Pero nosotros no vamos a especular en este momento sobre la aplicación concreta de esos esquemas, reiterando eso sí, naturalmente, una y otra vez que Colombia cumplirá sus compromisos en materia de tratados internacionales sobre justicia. Lo ya, ya, okay. Okay. Eh, TV de España. Ahí está. Hola, soy Carlos Franganillo, Televisión Española. Quería preguntar en primer lugar en el epígrafe que se refiere a las víctimas. Me gustaría saber si concretamente se refiere a víctimas de acciones armadas de las FARC estrictamente y también saber si eh, a lo largo de este proceso… El señor Iván Márquez ha planteado, ha echado en cara al Estado eh, pues asesinato de candidatos de Unión Patriótica, desplazamientos, este tipo de cosas. ¿Cree que el gobierno y el, tendrá que asumir en nombre del Estado y otros gobiernos eh, el, eh, pedir perdón de alguna manera a quien se haya sentido agraviado por la acción del Estado? Esa es una hipótesis sobre la cual es imposible pronunciarse ahora. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. En primer lugar, hay unos estándares internacionales, hay unos compromisos de Colombia y una vocación indiscutible y muy clara de exigir reparación a las víctimas. Y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo en concreto a las FARC. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas. Ese es un elemento insustituible en este proceso de conversaciones. Sí, le había contestado al comenzar. Yo no voy a especular sobre este punto. Yo quiero exp expresar. Y reiterar que cuando me he referido a víctimas, estoy diciendo claramente y sin ambajes que las FARC tienen que ponerle la cara a, a sus víctimas. Carolina Villamil de la FIXL. La... FM, perdón. De la FM. Perdón. Eh, muy buenas tardes. Eh, doctor Humberto de la calle. Eh, se ha planteado en algún momento hablar de que los de las FARC paguen años de cárcel precisamente por estos delitos de lesa humanidad, ya que Human Rights Watch ha dicho que la comunidad internacional y los colombianos no pueden permitir que se esté negociando también una amnistía para estos delitos de lesa humanidad, ya que ha cambiado el mundo lo que fue el Caguán en unos años. Eh, reitero que el gobierno es plenamente consciente de sus deberes frente a la comunidad internacional. Colombia hace parte de organizaciones internacionales y ha suscrito tratados internacionales que regulan estas circunstancias. Nosotros nos inspiraremos en un proceso de justicia transicional y en el momento oportuno, y no a través de los micrófonos, examinaremos posibles soluciones lo haremos de manera rigurosa y en todo caso en cumplimiento de nuestros deberes internacionales. Ese es un tema que tiene que ser discutido en la mesa de conversaciones. Dora Glotman, de Caracol Televisión. Sí, buenas tardes, Dora Glotman, Caracol Televisión. Dos preguntas. Cuando, comenzó esta, cuando usted dio su discurso hace ya un buen rato, habló sobre la confianza, que se está generando entre ambas partes pero después usted da un discurso corto iván márquez mucho más largo no sé si acordaron los tiempos pero evidentemente lo dobló en tiempo y tocó algunos puntos que usted ha hecho claramente no estaban en la agenda entonces cuál es el termómetro a esta hora de esa confianza con la que usted comenzó hoy su breve discurso y otra pregunta existirá la posibilidad de consultar al pueblo a través de plebiscitos si existe eh, algunos puntos en que no se pongan de acuerdo tal vez se les, se realiza algún referendo o se pueda hacer alguna consulta al pueblo colombiano respecto del primer punto me parece muy oportuna su pregunta porque entonces me permite aclarar lo dicho en mi intervención eh, hablé de la confianza en relación con el papel jugado por noruega es noruega y aquí estoy citándome a mí mismo la que ha generado la suficiente confianza entre las partes se refiere al papel de Noruega exclusivamente. Yo no fui en, en esta intervención más allá. Lo que sí quiero decirle es que el problema no debe resolverse en términos subjetivos, de qué grado de confianza personal haya o cosas de esa naturaleza que además pertenecen al pasado y precisamente diferencian este proceso. Nosotros tenemos confianza en el proceso, en la medida en que continúe el cumplimiento de una agenda que ya fue pactada. Y ahí entro a la tercera... Pregunta que usted formula, en el sentido de que no nos cansaremos de repetir, de que nosotros vamos a guiarnos nuestro comportamiento en la mesa de conversaciones, es el que se desprende de la agenda que ha sido convenida, que ha sido pactada y suscrita por plenipotenciarios de las Farc. Ahora es el señor del Sunday World. Hola. First of all, I come from Northern Ireland and we've had a successful peace process. Uh, and also wanted to say, don't be too upset with FARC in <laughs> blaming you for all the evils in the world. They really haven't had a lot of access to free media and I think it's more aimed at, the, at their members. Um, well, what I wanted to say was that I was delighted... What to uh, es que I'm a former combatant complacido. from the official IRA in Northern Ireland fue un combatiente en Irlanda del si Norte. Ya, si pregunta, to to the question, that, uh, Voy a decir you la pregunta not ahora. No so nunca tuvimos acceso a un proceso de paz to, en público. Um, la pregunta es: ¿Por qué han elegido um, este paso, este proceso de paz? Y cuál es la diferencia sí, es, con los anteriores eh, sin duda procesos que hemos de estudiado. Paz. Naturalmente otros procesos, también los procesos en Colombia y nuestra respuesta se concreta al ámbito colombiano. Pre Justamente quiero reiterar que nosotros eh, estamos eh, firmemente convencidos de que este proceso tiene particularidades y diferencias con procesos anteriores en Colombia. Y me, me quisiera referir solo a los procesos que tienen asiento en el territorio colombiano. Ya expliqué en una respuesta anterior cuáles son, a nuestro juicio, las particularidades y diferencias respecto de procesos anteriores. Y allí quiero decir que es de ese estudio de donde se desprende la convicción de que tenemos una ventana de oportunidad. Pero esa ventana de oportunidad solo funciona en la medida en que se tenga una ética sobre el cumplimiento de lo acordado, en que continuemos la ruta ya señalada, un proceso Compuesto de tres fases, la segunda que comienza hoy, que se rige por una agenda, agenda que está plasmada en un acuerdo que fue suscrito en la ciudad de La Habana y que dará finalización al conflicto para entrar en la fase 3, que es el momento en que las partes cumplen sus obligaciones simultáneamente. Y aquí viene entonces temas como entrega de las armas y la manera como vamos acoplando en la fase 3 al cumplimiento después de haber firmado un acuerdo final de terminación del conflicto, no antes. Y esa es una diferencia sustancial con lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros no vamos a, a rendir una especie de examen en virtud del cual el Estado cumple con sus obligaciones mientras que las FARC guardan sus armas a ver si nos estamos manejando bien. Eso no va a pasar. El final de la fase 2 es la terminación del conflicto y la fase 3 es la fase de implementación simultánea de las obligaciones mutuas. Eh, Karen Cardenas, de CMI. Le agradezco mucho, señor. Doctor de la Calle, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Las FARC han mencionado mucho en su discurso el tema agrario, todo el tema rural, todo el tema eh, que está relacionado con la ley de tierras, por ejemplo. De, de pronto ustedes ya tienen una, una directriz, una, una opinión del presidente Santos en cuanto a todo el tema de ley de tierras, ya que la gran crítica de ellos es todo el tema de explotación minera, de, de multinacionales en la zona rural del país. El gobierno ha elaborado... Un proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial. Ese es un proyecto que existe y que está siendo consultado con distintas comunidades como lo ordena la Constitución. Naturalmente que estamos interesados en oír ideas sobre el particular y pueden enriquecer un proceso de esta naturaleza. Por eso está como punto primero de la agenda, pero en particular por una razón... ...no es porque consideremos que el tema agrario es secundario o una especie de comodín... ...no, es porque allí ha tenido presencia el conflicto durante largos años. Luego, repito, las ideas del gobierno están claras y estamos en ese proceso... ...y dispuestos a escuchar las inquietudes de las FARC sobre el particular. Pero quiero reiterar a propósito de la cuestión minero-energética... ...que no estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico... ...no estamos discutiendo la inversión extranjera... Para que eso se discuta en la agenda colombiana, las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones. Pero en este momento eso no hace parte de la mesa. Rafael Manzana, W Radio. ¿Está presente? Señor de la calle, una, una muy, muy sencilla ¿Le ha sorprendido la actitud del representante de las FARC y Márquez en su intervención? A una pregunta sencilla, una respuesta sencilla. No. Felipe Lazano, Lanz, Colprensa. En... Eh, le... le... En una rueda de prensa no pasan supuestamente, no, no pasa nada, uh, pero hay la impresión de que ha pasado algo en esta rueda de prensa uh, que las FARC y, y ustedes no parecen estar hablando de lo mismo. Las FARC suscribieron un acuerdo en La Habana, hubo plenipotenciarios que suscribieron ese documento y esa es la guía de nuestras conversaciones. Gracias a todos, ya se acabó nuestra conferencia de prensa. Bueno. Vamos a continuar. Así con finaliza usted. esta conferencia de prensa en vivo y en directo desde Oslo, Noruega, donde los representantes del gobierno colombiano y concretamente el jefe negociador de esta delegación del gobierno colombiano, él se da una rueda de prensa frente a los medios internacionales, como usted lo pudo seguir Aquí en la señal, en la pantalla de Telesur, cómo respondió a las preguntas de los corresponsales y a los enviados, quienes luego del mensaje inicial de ambas delegaciones, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del propio gobierno, ahora es el turno de esta, de esta delegación de dar su punto de vista y de responder a las preguntas. Vendrá en una rueda de prensa más adelante con los representantes de las FARC, pero por lo pronto... Eh, hay que destacar algunos de los puntos centrales que se han venido eh, discutiendo y que se han venido diciendo en esta conferencia. En primer lugar, el gobierno colombiano está pidiendo ceñirse a la agenda pactada con los representantes de las FARC, esto es la agenda que se pactó en Cuba y que tiene varios puntos, cinco puntos. En primer lugar, pues lo que tiene que ver con la política de desarrollo agrario integral, es decir, acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo, Infraestructura, en segundo lugar la participación política, el fin del conflicto que también está en la agenda en el lugar número 3 y la solución al problema de las drogas ilícitas, además de la reparación a las víctimas. Esos son los puntos que se habían acordado y que están sobre la mesa. Y justamente el gobierno colombiano inicia esta conferencia pidiendo que se respete la agenda tal cual se ha venido acordando por los plenipotenciarios de ambas partes. Dice Humberto de la calle. El gobierno no será rehén de este proceso. En ese sentido, hace un par de puntualizaciones, dice la doctrina militar y el sistema económico no están a discusión. Eso dice el expresidente, el exvicepresidente colombiano Humberto de la Calle. Las FARC podrán divulgar sus posiciones políticas una vez que dejen las armas. En eso fue muy enfático en varias de las respuestas que dio a los periodistas que ahí se encontraron en el sentido de que uno de los objetivos de este proceso es que las FARC puedan convertirse en un partido político, puedan hacer política y que una vez una vez que se llegue, si es que se llega a este nivel, a este punto, sea desde ahí donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias puedan dar a conocer sus ideas políticas. Vamos justamente a ver cómo se recibió esta conferencia de prensa del gobierno colombiano allá en Colombia, donde se encuentra nuestra compañera Angie Camacho, a quien saludamos. Angie, ¿cómo reciben las víctimas del conflicto estas palabras del gobierno? Adelante. Hola Javier, lo recibo con un saludo y por supuesto nosotros continuamos en el corazón del conflicto armado, donde se encuentran por supuesto las víctimas que durante ya muchos años han reclamado un acuerdo de paz y sobre todo una solución política y negociada al conflicto. Pues varias cosas, con muchísima ilusión, frente a la posibilidad de que se cristalicen esos cinco puntos, pero también ellos han señalado que de alguna manera el tema agrario, el tema de la redistribución de las tierras, eh, la, el replanteamiento del modelo económico que pasa por la locomotora de la minería, que pasa por la inversión extranjera, pues fuera uno de los puntos de la mesa sobre los cuales el gobierno colombiano pudiera ceder. Recordemos que solamente hace tres días la ONU dijo que el 50% de las tierras en este país están concentradas en el 1% de la población. Y en ese punto, que recordemos que es el primero de la agenda de negociación, había muchísima expectativa entre las víctimas. Sin embargo, una prudencia mesurada también, como lo ha dicho el gobierno, de parte de ellas que esperan que de alguna manera en esos cinco puntos y en esa mesa de negociación que a partir de ese momento continúa luego de esta fase 2 pues se pueda dirimir, se pueda ampliar este punto, se integra las víctimas, se integra el campesino, sobre todo a la población rural que hoy es el blanco, que es, la, que es quien recibe y quien permea todas estas consecuencias y esta declaración del conflicto humanitario. Sin lugar a duda Colombia hoy está... Eh, en los ojos de todo el mundo, todos los medios de comunicación, porque este país andino vive uno de los conflictos más prolongados y más cruentos de todo el hemisferio que ha exportado su conflicto a países vecinos, como es el caso de Venezuela también a Ecuador, millones de personas que han tenido que emigrar de esta nación huyendo de los grupos armados huyendo del terrorismo de Estado y en ese sentido es que se concentran todas las expectativas y por eso, Javier, en el día de hoy las plazas públicas, no solamente de Bogotá sino de distintos puntos de la geografía colombiana, han empezado a llenarse para reclamar que este acercamiento, que no es el primero, que desde 1980 el gobierno ha intentado sentarse a una mesa de negociación para terminar con este conflicto armado, por lo menos este resulte exitoso. Se lo merecen las víctimas, se lo merecen 5 millones de personas que han salido desplazadas de sus territorios, eh, de el arrebato del despojo, hoy cuando hay una ley de víctimas, una reparación eh, a las víctimas y una entrega de tierras, merecen precisamente esto. Hoy cuando en este país andino, y hay que hablar de cifras, porque el conflicto armado son cifras, en este país. Se habla de más de tres millones de personas, tres mil personas, perdón que han sido víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en este país. También ellos piden que de alguna manera haya reparación, no solamente y por supuesto de las acciones de la guerrilla de las FARC, sino también del terrorismo de Estado donde un gobierno invierte 14 millones de dólares para el año 2013 solamente eh, dinero para la guerra. El 3.4% del Producto Interno Bruto de este país es destinado para la guerra. Mientras tanto, los estudiantes continúan movilizándose, reclamando gratuidad, los campesinos eh, continúan reclamando su tierra, los trabajadores, eh, un salario justo, un salario que les permita vivir con dignidad. Y hablar de estas cifras es hablar, por supuesto, de la situación social que hoy se está viviendo en este país. Y la expectativa continúa y las reacciones continúan y las organizaciones sociales de todo el país continúan respaldando este proceso. Pero han dicho con firmeza, el gobierno colombiano debe sentarse en esa mesa de, ne de negociación que a partir de este momento eh, continuará en Cuba. Para sacar adelante esos temas tan importantes para la población, y uno de ellos, por supuesto, además el de la reparación a las víctimas, tiene que ver con el tema agrario, en el cual, según eh, algunas personas que hemos podido consultar, pues realmente no ha, no ha cedido mucho frente al tema. Si el tema de tierras no es uno de los puntos de la discusión, pues entonces, ¿hasta dónde podrá llegarse a la solución del conflicto armado? Recordemos que esa fue una de las causas estructurales que generaron que hoy Colombia viva en una de las guerras más duras que ha tenido conocimiento este país. Este país andino. Así es Angie, tú lo mencionabas sobre el tema de la gente que está saliendo a las plazas y en ese sentido me gustaría preguntarte tú que estás en Colombia, ¿cómo amaneció Colombia el día de hoy? Las portadas de los medios de comunicación, los noticieros matutinos, ¿cuál es el ambiente, el ánimo en el que los colombianos se prepararon el día de hoy para escuchar ya formalmente este inicio de la segunda fase y estas posiciones de ambas partes? ¿Cómo, cómo ven los colombianos el inicio formal de estos diálogos allá en Noruega? Para contarle Javier cómo se despertó, antes tengo que decirle cómo durmió, con muchísima expectativa con muchísima esperanza abroga, uh, arropada en el día de hoy mire, en las calles eh, la gente en sus oficinas, en sus puestos de trabajo, mirando esta rueda de prensa, estas declaraciones que por supuesto marcarán un punto muy importante. Amaneció con la gente en las plazas públicas, con la gente portando la foto de su víctima, el pendón donde reclama justicia, que durante tantas veces y durante tantos años, personas que han recorrido el país, que han caminado, que se han sumado a movilizaciones, exigiendo la justicia en este país, reclamando eh, reparación para las víctimas. Todos ellos decidieron salir a la calle porque son las víctimas visibles a veces invisibles, de este conflicto armado que hoy reclaman el derecho de estar en la primera página de los rotativos de los medios, pero exigiendo justicia y además eh, arropando este proceso tan importante para Colombia. Por supuesto, todos los medios de comunicación desde muy temprano, en la primera página de los impresos, por ejemplo, la expectativa frente a esta alocución del día de hoy, de si habrían coincidencias, de si se podría llegar a, a, a un diálogo, o sea, que esto continuara en muy buenos términos. También, por supuesto, ellos reclamando Gracias. Eh el silencio mediático, la discreción, para no dar al traste con este proceso que hoy se está viviendo en Colombia. Y así han titulado eh, durante todo el día desde hace varias semanas, pero por supuesto a medida que empezaban a correr las horas previas a esta rueda de prensa, pues era los latidos del corazón se aceleraban, no solamente entre los expectantes que estaban en la calle, que como yo le digo, se paraban en una vitrina simplemente a mirar un televisor para escuchar un poco cuál era el resultado de esta rueda de prensa, sino también las organizaciones eh, de víctimas, que se han reunido escuchando esto para sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, o solamente como un caso, las organizaciones de mujeres de todo el país empiezan a llegar hacia la capital del país a darse cita acá, para sobre todo sentar su posición de apoyo al proceso de paz, pero... A reclamar justicia, ellos han dicho no es posible un proceso de paz sin que se tenga eh, en cuenta por supuesto las víctimas y la reparación desde ayer lo comentaba en un contacto anterior organizaciones rurales del Magdalena Medio, de Córdoba que han sido epicentro no solamente de la crudeza del conflicto armado de parte de la guerrilla de las FARC sino también de los paramilitares han llegado hasta acá para Angie. ser partícipes de este proceso y son todos ellos los que hoy están en la plaza Vamos, a, la... vamos a despedir momentáneamente a nuestra compañera Angie Camacho porque como lo observó observaba usted en las imágenes,